me mudé a la Ciudad de México y conocí a gente que se movía en bici todos los días del lugar de donde fuera, a su trabajo, a las cosas que tenía que hacer. Y poco a poco, al entender que era una forma muy fácil y muy barata de moverse en la Ciudad de México, empecé a hacerlo yo también. Tenía una bici de montaña un poco vieja, de aluminio. Y justo a través de la exposición y, y de conocer a otras personas que también se movían en bici, empecé a conocer la cultura de la bici mensajería. Ahora llevo aproximadamente cuatro años dedicándome intermitentemente y un año dedicándome de lleno a ella. Y es una cosa maravillosa. Evidentemente no es una cosa bien pagada, ni tan bonita, ni tan glamurosa como otras cosas, pero, pero eso, que te paguen por hacer algo que te gusta, es algo maravilloso, la verdad. Llevando ya varios años rodando en esta ciudad, sí me doy cuenta que la infraestructura ciclista ha aumentado, la cantidad de ciclistas ha aumentado drásticamente. También es cierto que, pues, no todas las personas son muy conscientes de lo que implica ir detrás de un volante, de un auto que pesa, no sé, mínimamente una tonelada, ¿no? Comparado con alguien que va en una bici que pesa 20 kilos, más la persona, pone 100 kilos, ¿no?, entre bici y persona. O no es lo mismo, no es la misma potencia que puedes generar. Esta bici es lo que se le llama una bici de carga, el modelo es Long John. Esta bici es de un fabricante en particular de Copenhagen, que se llama Larry vs. Harry, es una bici que se llama Bullet. Entonces, es una bici de aluminio que está diseñada para llevar carga, está diseñada para aguantar hasta 250 kilos de carga, todo lo que sea eso y quepa en volumen en esta área de carga puede ir. Es algo muy curioso, ¿no? Salir en bici, en este tipo de bici, por ejemplo, en particular, y que la gente te vea, sobre todo las generaciones más jóvenes, los niños y las niñas, te vean y digan, mira, qué bici tan curiosa no es normal, ¿no? Y, y que se te queden viendo y que a lo mejor eso contribuya a que en algún momento la gente pueda llegar a otra forma de ser, de comportarse, de transportarse, de vivir, que las cosas, que la vida en esta ciudad, que la vida en este planeta no sea como nos dicen que tiene que ser, no, como no ser zombies justamente, no seguir solamente la línea que nos dijeron, que es demostrar con ese ejemplo que se puede hacer de otra cosa, ¿no? que se puede vivir de otra manera y que podemos ser otro tipo de personas también.